Sexualidad, recordando el enfoque. El viaje espiritual puede parecer intenso y difícil cuando alguien en la búsqueda pierde el enfoque, la paz interna. El viaje es el despertar, es la memoria de la presencia santa interna que surge cuando los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor son despejados. El camino incluye pasos en donde los símbolos del mundo son reinterpretados de símbolos de odios a recuerdos de amor y eventualmente hacia un paso en el cual todos los símbolos son eclipsados por la experiencia presente del Espíritu Santo, el cual es uno por siempre. El cuerpo es parte de la percepción de una mente durmiente que ha olvidado su divinidad. La negación del cuerpo a través del proceso de despertar es un uso inapropiado de negación, pues el foco central debe siempre permanecer en exponer y soltar todas las creencias limitantes y pensamientos que obscurecen la luz de nuestra conciencia. El foco no es lo que se debe de abandonar, pues este enfoque es la interpretación del ego y siempre involucra el concepto de sacrificio. La única pregunta que necesita hacer quien se encuentra en la búsqueda en cualquier práctica, incluida el sexo, es su propósito. ¿Para qué es? El ego ha hecho un mundo de preferencias y la sexualidad es parte de la pirámide. Estas preferencias son creencias y hacen una jerarquía de ilusiones que el ego guarda y protege celosamente. La culpa inconsciente de estas creencias sustenta un mundo de percepciones distorsionadas. La perspectiva perdonada del espíritu, por otro lado, suelta la mente para que descanse de nuevo en un estado de inocencia y libertad, la cual es su condición natural. Con entrenamiento mental, la perspectiva del espíritu crece haciéndose más y más fuerte en la conciencia despejando la creencia en la carencia que distorsiona y oscurece el deseo. Sin entrenamiento mental, la superficie de la conciencia estará burbujeando con impulsos milagrosos distorsionados que parecen expresarse en una variedad de formas, ansias y necesidades. Todo impulso milagroso distorsionado es en verdad un llamado para recordar a Dios. Pero a través de la lente de carencia del ego, el impulso es percibido como algo que hay que conseguir para sentirse satisfecho. Las aparentes satisfacciones que vienen de hacer asociaciones falsas de pensamientos son fantasías de placer, breves y temporales, y nunca satisfacen de manera perdurable. Todos los apetitos son mecanismos para conseguir. Todas estas distorsiones tienen su fundamento en la creencia en el tiempo lineal y siempre son recordadas o anticipadas. No tienen nada que ver con el presente divino. La sexualidad santa como una práctica puede ser interpretada como expresiones espontáneas de afecto que son inspiradas y guiadas por el espíritu, con el único propósito. de de deshacer la creencia en el tiempo lineal, son inspiraciones que vienen de la disposición para escuchar, seguir y fluir con el Espíritu, como un reflejo de la lección, me haré a un lado y dejaré que el Espíritu me muestre el camino, porque de la obediencia compartida de seguir la guía del Espíritu, la sexualidad santa, es un escalón en el camino hacia desprenderse de todas las expectativas, necesidades y deseos. Acercarse a la pureza del corazón fue lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte. La espontaneidad basada en seguir la guía, en vez de la impulsividad contrahecha del ego, es una manera de ubicar la mente bajo la dirección del espíritu y dejar que la mente sea usada para los milagros los cuales son expresiones naturales de amor los milagros son involuntarios y por lo tanto están siempre bajo el control de Cristo y la felicidad resultante y el gozo son experiencias inequívocas de una mente dispuesta la represión o la gratificación son las únicas opciones ofrecidas por el ego cuando se trata de sexualidad, el milagro ofrece una alternativa real, que ofrece la liberación de las tensiones asociadas con la carencia o privación, los milagros le enseñan a la mente que ya está entera y completa y por lo tanto el propósito del perdón finalmente libera a la mente de todo sentido de carencia, cuando la creencia en la carencia ha sido reemplazada por la experiencia de completitud. El ego, con sus defensas y juegos, ya no, so, ya no se encuentra apto para rondar la mente. La mente despierta la luz abstracta y pristina que brilla eternamente en la mente de Dios. La unicidad no tiene necesidad y simplemente extiende por siempre y para siempre. Escucha y sigue tu intuición. Esta es la misma respuesta para cualquier problema, dificultad o área que sea. No importa si el problema parezca incluir al cuerpo, al mundo o a los diversos aspectos aparentes del mundo, pues al escuchar a la voz única no hay problema. Antes que la sexualidad parezca dejar de existir, ten por seguro que el uso intuitivo del cuerpo y del mundo ocuparán el lugar de los usos del ego del cuerpo y del mundo. El uso intuitivo del cuerpo es una decisión para permitir que sea usado exclusivamente como un medio de comunicación. Todo placer real viene de hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es por siempre felicidad perfecta.